5 Historias de Miedo en la Comunicación de las Empresas Miedo Todas las empresas se han enfrentado al menos a una de estas historias de miedo en el área de la comunicación. Aquí te decimos qué hacer para que el miedo no te paralice. ¿Te gustan las historias de miedo? Al menos una vez en tu vida has leído, visto o incluso, escuchado una historia de miedo y horror que te haya quitado hasta el sueño y provocado pesadillas. Grandes historias del cine y la literatura gótica han provocado el miedo y sobresalto de más de uno que, por lo menos, un buen susto sí se llevó. Pero, ¿te has puesto a pensar qué sucedería si te convirtieras en protagonista de una historia como estas? Y bueno, a final de cuentas, eso sería un hecho casi extraordinario, sin embargo, lo que sí es bastante normal, es que quienes nos dedicamos a la comunicación, al igual que debe suceder con el resto de las profesiones, nos enfrentamos a ciertas situaciones críticas en el ejercicio de nuestro trabajo, escenarios que podrían vislumbrarse como verdaderas historias de espanto en las que, acabar con el mal, pareciera ser nuestra misión. Aprovechando estas celebraciones de Día de Muertos, quiero compartir contigo algunas historias de pánico con la que, estoy seguro, todo profesional de la CRP se podrá identificar. Y lo mejor, algunas maneras de acabar con el terrible mal que nos puede inquietar. Asistentes, fantasma, aterrorizan tu evento. ¿Crees en los fantasmas? Más allá de cuál sea tu creencia, en lo que seguro si crees, es en la escalofriante posibilidad de que tu evento sea invadido por los fantasmas, es decir, aquellos que luego de confirmar previamente su asistencia, al final no se dejan ver. Pues bien, sabemos lo importante que es la presencia de los medios de comunicación en un evento, sobre todo cuando la marca ha invertido tiempo, esfuerzo y dinero para llevarlo a cabo y dar a conocer algún mensaje en especial. El remedio pero esto ya no tiene por qué ser así. Aunque la presencia física de los periodistas es clave, hoy podemos impulsar los resultados mediante cobertura digital, es decir, por medio de contenidos que sean compartidos en redes sociales, desde las cuentas de microinfluenciadores de nicho, y medios y periodistas que usen redes sociales. Al complementar tu estrategia con tácticas digitales, maximizas el valor del tiempo y dinero invertido en tu evento, mitigando el pánico por los asistentes, fantasma. La escalofriante pesadilla de demostrar los resultados. Una pesadilla que ha perseguido continuamente a los profesionales de relaciones públicas ha sido demostrar los resultados de una campaña, y sobre todo, cómo estos están impulsando el logro de los objetivos de negocio. Pareciera fácil, pero cuando se trata de mostrar a tu CEO o a la junta directiva que la inversión hecha en RP valió el esfuerzo, las cosas se ponen tan difíciles como en una historia de horror. Y es que a los hombres de negocio debemos hablar con resultados claros y no con términos ambiguos para ellos, como número de publicaciones o tipos de medios cubiertos. Resucitando, las estrategias digitales usadas por RP son el mejor aliado para exterminar la incertidumbre que te acecha, pues además de acercar tu marca a las personas adecuadas, en el lugar correcto y el momento preciso, generan resultados medibles para conocer el éxito de tu estrategia y su impacto en el negocio. Deja de ser parte de esta escalofriante historia y conviértete en protagonista de una historia de éxito. Cuando el terror se apodera de tu vocero. Los líderes de pensamiento son uno de los vehículos para construir la marca, establecer una diferencia competitiva y monetizar la marca, sin embargo, cuando no han desarrollado las habilidades para interactuar con los medios de comunicación, generan una historia de horror de la que ningún profesional de RP desearía ser parte. Personajes de todos los ámbitos han protagonizado este tipo de historias trágicas en las que cualquier mensaje positivo pierde fuerza ante hechos o palabras erróneas que marcan de por vida al vocero, como si de una maldición de la Catrina se tratara. Resucitando. Como experto en relaciones públicas, tu tarea es recomendar a tu vocero entrenarse y desarrollar las habilidades necesarias para no dejarse poseer por el espíritu del error, que lo haga ceder a provocaciones y actuar de manera equivoca ante los medios de comunicación. Tener un entrenamiento en medios es una necesidad de los ejecutivos para obtener la confianza y las competencias para expulsar a ese oscuro espíritu y tener éxito a luz de su audiencia. Otras historias de miedo y terror. Utilidades desaparecidas. En ocasiones, las utilidades se esfuman y desaparecen, sin dejar un rastro positivo y permanente en la empresa. Se trata de un error espantoso en la dirección de las empresas, ya que una parte de las utilidades siempre debería ser reinvertida en proyectos de crecimiento, especialmente en los activos fijos y estrategias para el largo plazo. Actividad paranormal con el marketing como en una historia de terror salida de las manos, todavía es común que las pymes tomen a la ligera sus decisiones de mercado y manejan sus segmentos y audiencias a partir de suposiciones y creencias. Sabemos que la gestión de negocios exitosos solo es posible cuando se comprende a fondo el universo de clientes y se tienen identificados los segmentos interesados en nuestro producto o servicio. Para eso, se debe realizar una investigación de mercado, o varias. Duendes traviesos en la administración en el cuento El Zapatero y los Duendes, de los hermanos Grimm, un microempresario del calzado ve crecer su negocio por arte de magia, cuando unos duendes artesanos entran a medianoche a coser los zapatos. De igual manera, un error común en la gestión de negocios es dejar la administración en manos de la buena suerte, la casualidad o a la providencial aparición de duendes. Es indispensable contar con el personal preparado y con un sistema de recursos empresariales ERP por sus siglas en inglés, como DERP que centralice la información del negocio, agilice procesos y permita controlar toda la empresa, ingresos, costos, ventas, contabilidad, Producción, inventarios y otras áreas. Un emprendedor exitoso reinvierte las utilidades en proyectos como Herramientas para optimizar procesos Estrategias de ventas y marketing para atraer clientes y aumentar ingresos Contratar más personal que cubra una demanda creciente Adquisición de equipo para cubrir demandas de producción Historias de miedo en el área de comunicación de las empresas El comunicado de prensa revive Aunque muchos ya lo daban por muerto y con el alma paseando por caminos oscuros, el comunicado de prensa está demostrando que está más que vivo y no como un zombie o muerto viviente que deambula sin objetivo claro, sino como una herramienta de valor y utilidad para mejorar los resultados de las estrategias de relaciones públicas. Impulsar el tráfico hacia el sitio web del negocio y difundir los mensajes de la marca. Resucitando, en un escenario donde los canales digitales imperan como los medios de comunicación de las audiencias, el comunicado de prensa no podría hacer otra cosa sino evolucionar para ser escrito como un elemento de una estrategia de marketing de contenidos más amplia. Pensado para proporcionar contenido a microinfluenciadores digitales y usuarios de medios sociales. Una táctica como la nueva versión del comunicado de prensa es una manera eficaz de difundir tus mensajes en medios tradicionales y digitales. Crisis de comunicación, como la pesadilla del alebrije. Esta es, quizá,. Una de las más aterradoras historias que nadie quiere protagonizar, se trata, sin lugar a dudas, de uno de los peores momentos que puede atravesar una marca u organización y que, si no es manejado de manera adecuada, puede ocasionar hasta la desaparición del mismo negocio. Caos y desesperación, así es como muchas crisis de comunicación se desarrollan y pueden conducir a las peores decisiones y a una pérdida de reputación y confianza de la audiencia resucitando, no obstante, la clave para no vivir una historia tan oscura, es la planeación, que puede reducir el riesgo y acelerar las respuestas ante las crisis. Además, es importante contar con una estrategia efectiva de relaciones públicas que ayude a tu marca o empresa a crear un banco de confianza, es decir, crear y fortalecer una buena reputación en las audiencias, capaz de protegerte de vivir una mala pasada. Desde luego que a nadie se le desea que tenga que atravesar este tipo de situaciones, sin embargo, la realidad es que estamos expuestos en nuestra labor a toparnos con dificultades como estas. Aun con ello, no tenemos que dejar que un acontecimiento adverso se convierta en toda una historia de pánico, pues como ves, ante cada amenaza también existen oportunidades, y si las sabemos aprovechar, podremos lograr mejores resultados que incluso los esperados. Las tácticas de relaciones públicas se han enriquecido con las herramientas digitales y hoy tenemos muchas más oportunidades a nuestro favor para liberar el potencial de RP y demostrar sus resultados de manera tangible. Así que echemos fuera de nuestra mente el pánico a los escenarios oscuros y amenazadores y abramos la puerta a nuevas posibilidades para nuestra marca. Inventarios fantasmas. Es hora de cazar fantasmas. Uno de los errores más comunes en la gestión de inventarios es el manejo y control sobre las existencias. Un inventario fantasma existe cuando hay un descuadre entre los productos que se han identificado como existentes en la tienda o almacén y el stock que se tiene registrado en el sistema. Esta falta de control en los inventarios ocurre normalmente cuando los movimientos no son actualizados de forma adecuada. ¿Estás listo para conocer las herramientas y equipo para lidiar con el inventario fantasma? Lo que necesitas es un sistema de control de inventarios en tiempo real que te ayude a registrar las entradas y salidas de tu tienda o almacén. Estos sistemas permiten la actualización rápida de tus existencias al momento. Existen soluciones desde una plantilla de Excel para inventarios hasta herramientas más completas como una solución de ERP para control de inventarios. Me despido con esta calaverita literaria. Hasta pronto. Estaba la Catrina, muy desconsolada, pues era ya muy tarde y nadie que pasaba, entonces no muy lejos ella divisó una muchedumbre que al lugar arribó. Eran profesionales de comunicación que la Catrina invitó, andaban muy contentos, entre juegos, música y reflexión, y fue entonces que la parquita no desaprovechó, y entre tanto jolgorio, con todos ella jaló. Y ya en el Camposanto la parquita bailaba, con amigos y parientes estaba fascinada, y es que no quería que la fiesta acabara, feliz con su tequila en mano, ella cantaba. ¿Te interesa el mundo del emprendimiento? Conoce los secretos de un emprendedor con Max Valencia, líder en podcast como Secretos de un Emprendedor. Puedes escucharlo en Spotify y dejar el enlace en la descripción. Si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo, activa la campana de notificación. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.